Yo estoy muy encantado con esta posibilidad que es, eh, es inesperada. Es, es Claudia Rosa quien, a, quien abrió esa puerta y, y ahí yo también estoy parado a esa puerta esperando los acontecimientos, esperando mirando el camino a ver qué pasa en ese camino, gracias a ella. Y a seis obras de teatro que yo tenía, que estaban ahí, estaban yo no hace mucho que no me ocupo de teatro, pero yo he escrito seis obras, algunas publicadas, um, varias puestas en escena en, en varios países, pero que para, para mí no constituyen a esta altura del partido en, en una preocupación, como constituyó una preocupación escribirlas durante años, escribir una sola obra, es, es, es como se parece mucho a la cuarta dimensión y a una forma de locura eh, bastante particular que ya no tengo más, un poema no me, no me produce ese tipo de, de escosor ¿no? eh, metafísico que te produce escribir una obra de teatro, en mi caso, en mi caso. Porque la palabra en el teatro está mezclada con el personaje, no es, no es una cosa pura, pero lograr un poema, si realmente lograste un poema, la palabra está pura, está limpia, está como, no sé, agua destilada, no sé qué decirte. En cambio, en teatro no puedes prescindir del personaje, que te invade también. O pretendes, si te dejas llevar, si te dejas influir demasiado por un personaje. Mi, mi relación con la palabra es todo, es todo. Todo lo que puedo hacer y decir y, y callar y permanecer en silencio es, es gracias a la palabra. No tengo otro, otro patrón, yo soy un peón de la palabra, no soy más que eso.